El objetivo fundamental es ampliar las conexiones que el grupo tiene con eh, proyectos similares en América, hasta el momento en Argentina y en México, y ampliarlo en este caso a Panamá y a Chile, porque todos estos grupos eh, trabajan sobre una, eh, lo que llamamos la sociedad de frontera, la adaptación de los europeos a nuevas realidades. Desde esa perspectiva, hemos dado título a este, a este encuentro, desentrañando, es decir, que trata de evitar la imagen mimética de los europeos en América, diciendo que, pensando que existía un modelo que se copia en Canarias, luego en América, y pensando que, aunque es cierto, existen unas condiciones generales de la sociedad de frontera los modelos de adaptación dependen mucho de las poblaciones que encuentran, de la economía, de la distancia respecto de la metrópoli, etc. Este tipo de trabajo, como decía, en nuestro grupo, está interesado en lo que hemos llamado el medievalismo atlántico, es decir, los temas de estudio de nuestro grupo, ligados al comercio, la culturación, a los viajes, pues difiere de lo que habitualmente entendemos por medievalismo en la península o en Europa, más ligado a problemas de señores, campesinos, cruzadas, etc. Desde esa perspectiva hemos uh, buscado que esas nuevas realidades diríamos, uh, se centren un poco en nuestro grupo y que tenemos contactos ...con la, el caso africano y con el caso americano... ...sin dejar el caso europeo... ...de tal forma que se cumpla en nosotros... ...esa idea de Canarias tricontinental... ...un modelo europeo y su adaptación... ...en África y en América... ...y el papel que nosotros podemos tener... ...en la investigación y la difusión de estas ideas. Bueno, el, como digo, el Canarias cuando se coloniza no es pensando en América, que no se conocía, sino forma parte de un proceso de traslación de actividad que había pasado del Mediterráneo al Atlántico y que ahora se iba a extender. El nuevo ultramar ya no es el de las cruzadas, sino del Atlántico. A partir de aquí, las islas de África, pues diríamos, son un momento en que los europeos se plantean ...nuevas realidades, desde el punto de vista económico... ...desde el punto de vista eh, de las culturas que encuentran. Y eso hace que se exijan una serie de realidades... ...que no necesariamente se van a aplicar de forma mimética... ...en, en Indias o en otros lugares... ...pero que sí habían creado, diríamos... ...la necesidad de los europeos... ...de descubrir que estaban entre realidades nuevas... ...en las que tenían que adaptarse nuevas poblaciones, gente que no tenía una religión como la que ellos conocían, la suya o la de los uh, mahometanos o los judíos, sino que eran otras, otras realidades, que comían otros productos, que se vestían de formas distintas, etc. Y la organización de, de Canarias diríamos va a servir en unos casos como modelo, pero sobre todo como un caso de reflexión sobre nuevas realidades.